Asúmelo lo que tú llamas bondad con ese nombre tan bello ese concepto tan alto tan espiritual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 Duda mutua, huir de la soledad, ¿y qué importa saber cuál es la realidad? Si necesitas esa mano que te da seguridad.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 a corto plazo, de si te ves nada más. La colaboración, la protección, la ayuda mutua, huida de la soledad, y qué importa saber, que te da seguridad asúmelo no existe la bondad